Nos acercamos al mausoleo, llevamos cuatro de las escaleras, la vista es increíble y estamos un poquito cansados porque el, porque sí, porque son altas escaleras, así que solamente faltan las últimas, go go go.